Del estudio que siempre le rompe el culo a DC Comics Llega un super grosso mugrientor Wanda petea, petea, Wanda petea Te presento a mi amigo Telechea Agarrame el martillo de carne <risa> Clásico Torgasmo <risa> ¡Torgasmo! <risa> Uy, pasame el fono Loquita, ya está loco, me voy a la mierda Caroto. HACEMOS LO QUE QUEREMOS